Hola, en este video voy a explicar cómo funciona la opción de sesiones de grupo reducido o breakout rooms dentro de la aplicación de Zoom Meetings. Las salas de grupo reducido o breakout rooms son una opción que Zoom Meetings tiene para Ayudarnos a tener diferentes tipos de actividades y dinámicas de trabajo en equipo, de discusión, de aprendizaje colaborativo dentro de nuestras aulas virtuales. ¿Dónde encontramos esta opción? Está en la barra de herramientas cuando somos anfitriones en la parte de abajo. Vamos a encontrar este botón de cuatro ventanitas que dice sección de grupos. En caso de que la ventana esté un poco más pequeña generalmente vamos a encontrar esa opción dando clic aquí en más tenemos que dar clic en más y va a aparecer ahí en la, la primera opción escondida dice sección de grupos ahí lo tengo en color azul entonces así es como encontramos la opción y la alternativa cuando somos anfitriones de una sesión de zoom al dar clic en la sección de grupos eh, por lo general, la primera vez, vamos a encontrar esta ventanita de aquí, que nos permite elegir entre tres diferentes modos de, de sesiones de grupo reducido que podemos tener. Podemos asignar a todos nuestros participantes de manera automática, donde a todos se les asigna de manera aleatoria un equipo, una sala. Los podemos asignar nosotros uno por uno, de manera manual o hay una tercera opción donde se permite que los participantes elijan su propia sala y ellos puedan eh, dar clic y decidir a dónde se va. Esta última opción requiere que los participantes estén ligeramente familiarizados con la aplicación de Zoom para saber en dónde encontrar dónde dar el clic para ir a la propia sala y que tengan la aplicación de Zoom actualizada porque son las versiones más recientes las que tienen esta posibilidad donde el participante puede elegir su propia sala en este caso voy a crear salas de asignación automática solamente para mostrar cómo se ve y ahí está yo tengo eh, dos participantes que asigné a tres salas diferentes si se fijan ahí lo primero que me pregunta arriba es cuántas salas quiero crear, le puse que quería crear tres salas de manera automática y creé mis salas. Ya que tengo aquí las salas, en este caso yo tengo dos participantes en, en tres salas, por lo tanto una quedó vacía. Desde aquí yo puedo antes de iniciar las salas, aquí todavía los participantes no se van cada uno a su breakout room, todavía no los mando, todavía no los la, eh, lanzo las salas. Yo aquí todavía tengo la oportunidad de revisar si es así como quiero que los, los participantes queden, eh, queden asignados o yo todavía los puedo mover. Y aquí está, me aparece, yo puedo poner el mouse encima del participante número 1 y lo puedo mover a cualquier otra sala. Por ejemplo, lo voy a mover a la sala número 3 para mostrar cómo se hace. Y ahí está. Entonces yo todavía puedo eh, reacomodar, este, tomar algunas decisiones antes de ya definitivamente mandar a la gente a su respectiva sala. Si yo lo estuviera haciendo de manera completamente manual, usaría ese botón azul que dice asignar para elegir qué participantes eh, se van a, a ir a esa sala en particular. Al dar clic, cuando es de manera completamente manual, al dar clic aquí en el botón de asignar, aparece en la lista de participantes que no han sido asignados a una sala y nosotros damos clic ahí y los asignamos. Así es como funciona el modo completamente manual. Otra parte importante a conocer es que en la parte de abajo están las opciones de las salas antes de iniciar las salas es muy muy importante que revisemos esa parte de las opciones siempre daremos clic ahí en opciones para revisar qué es lo que tenemos y la primera opción le va a permitir a los participantes seleccionar su propia sala aquí ahí lo podemos nosotros si no lo elegimos desde el inicio lo podemos aquí habilitar y así los participantes ellos mismos van a poder estar saltando entre salas si así lo quisieran hacer o elegir su propia sala. La segunda es para permitir que los participantes puedan regresar, salirse de las salas en el momento en el que ellos quieran. Eh, la tercera... Siempre me gusta usarla con estudiantes, de que los mueva automáticamente a todos a la sala sin necesidad de que ellos tengan que dar algún clic eh, en, en caso de que alguno se esté distraído mientras se hace la asignación de las salas. Luego está la parte del tiempo. Siempre, siempre, siempre me gusta poner ahí el tiempo que, que espero que dure la actividad. Eh, también esto es muy útil en caso de que llegue a tener yo un problema de conexión, un problema de red y me desconecte, no perder el control de las salas, que inclusive si yo tengo problemas con mi conexión de Zoom, las salas se van a cerrar automáticamente cuando se cumple ese tiempo y así yo tengo ese eh, control muy bien dado de que la actividad eh, se va se va a terminar en ese tiempo sin, aun cuando yo tenga problema de conexión y está la parte de la cuenta atrás la cuenta atrás eh, es muy útil para que no se corte la actividad eh, de una manera así muy muy tajante sino que Zoom les avise que tienen esos 30 segundos o 60 segundos como para hacer un eh, wrap up de la actividad antes de regresar. Por ejemplo, esos 60 segundos para que los participantes se pongan de acuerdo, los estudiantes de quién es el que va a presentar los resultados, este qué tarea quedó pendiente, quién va a subir... Eh, el, los archivos, la publicación de los resultados, de la manera en que nosotros hayamos dado como parte de las instrucciones entonces siempre es muy, muy importante eh, establecer ahí las opciones de configuración y el inicio ahora sí de la actividad en equipo se hará cuando nosotros demos clic en ese botón azul que dice iniciar todas las sesiones cuando nosotros damos clic ahí efectivamente podemos ver que se mandan a los participantes a la sesión y nos sale ahí en, con el puntito verde cuando los participantes ya entraron con su equipo ya están conectados en gris cuando alguien todavía no se ha conectado puede ser que, que haya por ahí algún algún problemita algo que se hayan que estén distraídos pero bueno y podemos ver que ya mi participante número 2 ya por fin se ha conectado ya está ahí en su equipo mientras estamos aquí nosotros tenemos todavía el control de todo lo que ocurre en nuestras sesiones en la parte de abajo podemos mandar eh, avisos a todos ahí está transmitir y le mando así un aviso a todos y también tenemos aquí eh, si necesitamos por alguna razón mover a alguno de los participantes por ejemplo, de si necesitamos hablar con alguien en particular, lo podemos desde aquí llamar de regreso a la sesión principal, ¿sí? sacarlo del equipo para explicarle algo, decirle algo y luego ya mandarlo de regreso eh, con su equipo. Y así podemos también tener el control de todos nuestros participantes, de todos nuestros estudiantes. Cuando nosotros digamos el tiempo para la sesión se ha terminado, eh, si necesitamos terminarlo antes, podemos dar clic ahí en detener todas las sesiones o podemos esperar ahí arriba a que se cumpla el tiempo de acuerdo a lo que hayamos dado. Por ejemplo, aquí podemos ver es un contador hacia atrás. Yo había dado 15 minutos y les quedan 13 minutos para trabajar aún a mis participantes. Entonces, de esto se tratan las salas de grupo pequeño. son muy muy útiles cuando eh, se quieren tener actividades diferentes, actividades en equipo, de trabajo colaborativo y si quieres tú hacer tus propias pruebas de, con los breakout rooms, pues te invito a que hagas lo que yo he hecho en este video, que es desde mi computadora estoy controlando los breakout rooms y es de donde estoy anfitrión. Y mi participante 1 y mi participante 2 son mis dispositivos móviles. Uno es mi celular, el otro es una tableta y con eso es que yo pude hacer todas estas pruebas y puedo ver cómo es que funcionan las salas de grupo pequeño y las salas de breakout room. Entonces espero que esto les y... sea de mucha mucha utilidad y que puedas tener una mayor variedad de actividades que sean muy enriquecedoras para tus estudiantes utilizando estas sesiones de grupo reducido o breakout rooms dentro de Zoom.